Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 29 de julio del 2019 Ya iniciando el principio de semana y también culminando el mes de julio para entrar en agosto Nos estamos acercando señores al pavo asado y lo coquito de navidad Qué rápido se va el tiempo En nombre de todo el equipo de mañana Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido en materia de noticias, comentarios, análisis, entrevistas con temas tan especiales que están en la palestra nacional e internacional. Hoy estaremos hablando de la sangre nueva, a qué se refirió el presidente. También tendremos en la sección del café caliente a Raúl Monegro, vocero del Falpo. Estaremos hablando de ese paro laboral para el 7 de agosto aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, y también sobre la formación de una potente onda tropical que posiblemente traiga muchas lluvias e inundaciones en nuestro territorio. Esto es de mañana, gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas,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 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, al Canal 46, a Santiago y toda la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan, en el 1014 en diferido, usted lo puede ver a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y juntos a mis compañeros Francis Rodríguez, que en este momento le doy la bienvenida, estaremos llevándole todas las incidencias de, de mañana. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradeciéndole a Dios porque nos permite la luz de este nuevo día y pedirle que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que nos acompañe en todo el quehacer de nuestros días Gracias Padre Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes también el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor Este es su programa de mañana, un contenido repleto de información, análisis, e entrevistas Como siempre Fulvio de inmediato, Francis, compartir con cada uno de nuestros amigos el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que los eh, lo acaecido este fin de semana que hubo en algunas regiones tronadas, relámpagos, también algunas brisas y lluvias, era provocado por una vaguada que estaba cruzando todo nuestro territorio. Esta tardecita, remanentes de nubes que se van incrementando pueden ocurrir nuevos, eh, nuevos aguaceros en las zonas del Este, Noreste, Sureste, Norte, Cordillera Central y Gran Santo Domingo. Para los próximos días de esta semana se espera que esta potente onda tropical que está entrando al Caribe entre por la parte oeste de nuestra isla, ya que se dirige hacia el oeste y produzca eh, muchas lluvias. Las temperaturas se van a mantener calurosas, ingerir muchos líquidos, vestir ropa ligeras, colores claros y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, onamet Gracias, Fulvio. Así... Eh, podemos planificar el día de trabajo Y poner atención porque cuando se anuncia una, la formación de una tormenta Es un proceso progresivo Es decir, que va en avance Esperamos que no, no afecte eh, de golpe a la República Dominicana Sino que se vaya diluyendo y que no tenga mucha fuerza Aunque encuentra una temperatura y polvo del Sahara que parece ser que no interferirá en esto. Bueno, eh, va a producir mucha lluvia, al entrar en zona de terreno no, no están condiciones muy propicias para aumentar, solo un 10% en las próximas 48 horas, pero ya cuando entre a la parte de llegar a la Florida, puede encontrar condiciones ahí favorables y hay que darle seguimiento a su desarrollo. Bueno, en el día de hoy, amables televidentes... Eh, es latente el tema político y sobre todo la situación que hoy se vive desde el PLD porque parece ser que este grupo que gobierna es un agitador, un agitador porque lo hablaba Juan Bosch, el gobierno, el Estado no puede ser un ente agitador porque la población se inquieta, la población se eh, malea, pero el panorama político en el, PRD, en el PLD, y sobre todo después del anuncio, como quien dice, si yo no voy, por lo menos que no seas tú, se lo manda a decir a Leonel, sangre nueva. Apunta que esa sangre nueva sea Gonzalo Castillo. En el marco de la elocución del presidente Medina, en donde dijo no buscará la reelegirse, releg habló de la necesidad de dar pasos a sangre nueva, dando paso a las especulaciones de a quienes y quién apoyaría en la interna. Hablamos de los delfines. Varios nombres surgieron, entre ellos el de Gonzalo Castillo. En el transcurso... Hay que escuchar ahí un corte de Daniel. No, creo que no hay eh, alocución, porque okay. el fin de semana... El tema nacional se centró en quien actualmente es ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, llegando incluso a ser tendencia en Twitter. Al ser cuestionado sobre posibles aspiraciones, el funcionario dijo que hoy o mañana Marte hablará al país al respecto. ¿Qué es lo que se están creyendo? Y un individuo que lo único que ha sido ganar cuarto y hacerse de cuarto que no tiene vida política en el país, también va a poner al país y que a esperar que él va a hablar de él, hoy a mañana. Óigame, <risa> hay que tener y vivir en este país para ver el atraso político y el atraso de conciencia social que tenemos cuando damos paso a la planificación y laboratorio de un injerto como este. Como un injerto como este, porque para hacer política y hacer polit y ser político, se requiere no solo aparentarlo, sino serlo. Es como la mujer del César, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde hemos reducido el debate? Ahora con simplemente Twitter, publicidad y unas bocinas pagadas, hablando de las virtudes del que paga, hablando de las virtudes del que paga, les digo a los demás delfines, se dan cuenta cómo los engañó Danilo Medina, porque no era cierto que ustedes eran posibles armadores de una posible sangre nueva, porque ni él le dio paso en el momento hasta que habló, pero ahora le define muy claramente el que menos estaba en eso. Precisamente, Francis, esos alfiles o delfines... Eh, le solicitaron al comité político que se reuniera y ya eh, se van a reunir a solicitud de esos precandidatos puesto que el 10 de agosto en esa reunión que se va a hacer el comité central que es, una eh, es la reunión del comité central el 10 de agosto ahí se va a completar el listado de las candidaturas porque en la Junta hay que depositarlo el 22 como fecha límite. Pero fíjate, eh, Fulvio, esta construcción, esta construcción de un posible candidato o del fin de Danilo, que no tiene el, el tiempo ni, la, ni el lideracto para definir, porque se demostró ahora que mientras tienen la chequera es de quien detrás de quién se va. Hay una población que está consciente y está acorde con lo que yo dije el, lunes, el martes pasado. ¿Qué fue? No le creo nada y está latente los aires de reforma. Apareció Hipólito Mejía que no sé qué favor le hace a Danilo, pero tampoco sé qué hace en política cuando hace tanto daño a su propio partido. Un tema donde, cerrado lo abrió otra vez. Donde un tema cerrado lo abre. Y la gente empieza a verlo como posible si Hipólito lo dijo o si un sector lo ve viable porque lo dijo Kiki Antún que aparece en el escenario totalmente distante del, de, del, del debate primario. Sí. Ahora aparece con un arrebato de querer facilitarle para... Para habilitar al presidente Y está sociabilizando para eso Si abren el escenario Es tan grave o mayor Abrir el escenario de una posible reforma En este momento Que causará daños irreversibles a la República Dominicana O que nos costará mucho tiempo Volver al carril Francis. Porque constitución violentada de ánimo e interés porque cuentan con uno de los órganos que establece la constitución que lo puede propiciar el tema sería Fulvio, que la necesidad de reforma sea la misma que mantuvo en vilo a este país, puesto aquí habría que cerrarlo porque no hay razón política para que eso suceda Francis Apuntando a Sangre Nueva, que apunta a Gonzalo Castillo, el hombre que ha tenido que ver con la mayoría de los proyectos de Odebrecht, que no ha dado respuesta. La mayoría no todos, porque no, él ha sido ministro en los dos periodos y Odebrecht sí. activamente, desde 2012 a la fecha, Digo hasta hoy estaba gravitando Día, Odebrecht. Díaz Rúa eh, tenía también su parte. Pero eso es de atrás. Sí, pero yo pero, ¿y menciono tú era, todo. ¿Tú sabes quién es Díaz Rúa? Porque eso es lo que no quieren admitir. Se lo achacan a Lionel, pero Lionel, ¿con quién debía de gobernar? No, con su ministro, con, con los miembros del partido. Tú le quitas a la sangre nueva que ahora aparece pero... eh, el, el grosario, es decir, las fotos. Le sí. quita a los dos injertos, Gonzalo y al de que era ministro de educación. Sí, a Navarro. Sí, tú le quitas esos dos injertos que son aparecidos de ahora y le pone a Leonel Fernández arriba. Son los mismos ministros. Parece como el gabinete del presidente, pero sí. no el presidente propio de él, sino el presidente del partido de la liberación dominicana, sí. que es la misma estructura que ahora hablan de sangre nueva. Sí, pero vámonos al análisis, donde yo quiero... Eh, eh, déjame llegar al análisis que yo quiero ir. En los precandidatos que salieron delante, a los aquellos que invitó el presidente la primera vez, No engañó. Tú ves a un temo que dice que es sangre nueva a a Francisco a Francisco Javier el único que ha este, quebrado la lotería dos veces en, en, en el mundo en el mundo que la lotería no debieran de quebrar pero hay mucha historia ahí detrás ¿eh? Reinaldo hay, hay mucha historia Reinaldo el que pasó el lodo no se enlodó tampoco el de la CDE, eh, eh, Radamés eh, tenemos también Domínguez. a Domínguez eh, eh, el hijo de Félix Bautista y tenemos también este, a, a, al Mocano eh, a ah, Amarante Varet Amarante que no le han pasado auditoría que sabemos lo que hay ahí en el Ministerio de Educación si le pasan auditoría yo no sé en lo que, so, en lo que va a parar el país y en, con relación a Gonzalo Castillo que le pasen auditoría a todas las obras que él ha hecho, con la billetera de, del pueblo dominicano, para que lo cada pueblo gente. dominicano pueda decir si vale la pena que Aquí sea mejor presidente. Aquí Macorís lo quieren ver el día 7, porque él prometió dos veces o tres que el ha venido. Puente, el puente, el puente. Bueno, el hecho es que en pido, toda pero... esta gama de dirigentes, de precandidatos, el presidente no encuentra... ¿A quién es que va a enfrentar a Leonel? No lo encuentra ¿Por qué? Porque todos juntos No tienen la aceptación No tienen los números Y los números no se endosan Si Danilo tiene 10 no le va a pasar 10 a Gonzalo Castillo Jamás Eso es lo que ellos creen Los números no se endosan Entonces hay un problema serio dentro del PLD O dentro de lo que es Danilo Medina Para enfrentar a Leonel Fernández En el PLD hay dos líderes Danilo Medina y Leonel Fernández. Ahora Danilo Medina se ha propuesto que Leonel no gobierne. Y estas son parte de las acciones que se ven hacia o por lo menos afuera. Lo vaya si que se ven hacia afuera. Hay que ver todo lo que se está dando ahí dentro, que también ha llevado eso a, a las bases. No obstante, ya, Francia, hoy hay muchísimos dirigentes nacionales. ...que le están haciendo el ruedo a Leonel Fernández... ...por el solo hecho de verse como el posible candidato del PLD... ...y legisladores diputados... ...que están haciéndole fila también a Leonel Fernández... ...es decir, y senadores... ...es decir, que el poder se traslada... Que, pues, ...que ya lo visitaron hace dos meses atrás... Y están el, llorando con un jipío... ...el poder se traslada y muchos de ellos por estar eh, en expedientes oscuros, están siendo chantajeados y por eso no se atreven a salir del close, a decirlo públicamente. Ahora, ¿es esto lo que República Dominicana como país se merece? ¿Es esto que se merece estar reciclando esta misma gente? ¿Es esto lo que el país dominicano se merece? Que nos, estemos nosotros simplemente circunscribiendo a los diálogos que ellos quieren, a los temas que ellos quieren y seguimos nosotros con los temas pendientes de la sociedad dominicana seguimos nosotros sin resolver nuestros problemas sociales seguimos nosotros con la carga a cuesta de pagar la deuda externa seguimos nosotros con la carga a cuesta de nuestros hijos, de nuestra familia de las condiciones que hay en las calles, de la inseguridad Seguimos nosotros con la carga cuesta de un presidente que en siete años ha tomado 20 mil millones de dólares en préstamos, más que todos los presidentes juntos en la historia del país. Y con esto, decirnos a nosotros que es el padre de la patria, ahorita le dicen el benefactor de la patria. Bueno, le fal no, Ya pero, usted no puede entrar al pero, metro vean, con un acá. suéter si tiene un candidato en, en esa suerte lo sacan Te voy a decir algo. ya hay una hay, sí. el metro francis si tú no puedes eh, eh, ir ahí sí. con una Permíteme. cuestión verde ni nada Oye óyeme, óyeme hay una hay una clara eh, intención fulvio de magnificar un liderato que no tiene el nivel que se quieren subrogar, es decir que se quieren eh, establecer. Cuando yo hablaba de los delfines el viernes, era claramente poniendo en comparación a los lideratos de Balaguer y Juan Bosch con el liderato de Danilo Medina. Tiene la estatura. No. De Peña Gómez. No, no jamás. ¿Eh? No jamás, jamás. Yo creo que ellos deben de ir suavizando el escenario para poder regresar a la casa y poderse poner de acuerdo, porque de lo contrario no tendrán Navidad segura. No habrá Navidad segura. Y hoy con los nuevos planes para no hablar de lo que es o promover el gobierno, el tema lo es al contrario. Lo que tú estabas diciendo, recordando todos esos episodios, ¿Recuerda cuando no había 911. ¿Mm? Pues yo le digo, recuerda cuando aquí se podía todavía caminar y nadie te hacía nada O un motor cruzaba y no era un problema Pero recuerda que cuando no había tandas extendidas y no había 4% Teníamos la escuela en avance Lo podemos pensar del 12 para atrás y teníamos mejores resultados que lo que tenemos ahora con la revolución educativa, con las tandas extendidas, con eh, lo que llaman ellos la... ¿cómo es? ¿Digital? Digital. Digital. digital ¿Eh? Digital. La, la una, República Digital. Di, República Digital. ¿Lo recuerdan? Y todo ese toda esta inversión que se ha hecho para... Adjudicarse logros Que no son logros Porque cuando hablábamos del analfabetismo En República Dominicana Y Quisqueya aprende contigo ¿Dónde está? Fulmin Bueno, eso ha sido un fiasco Lo que hay ahí es anuncios Y muchos anuncios Y también este ministro de obra pública Gonzalo Castro sí Nos ha dado muchos anuncios Inclusive dio un anuncio mantuvo político un anuncio, Mantuvo un anuncio un político Fuera de la ley de la Junta Central Electoral, que tuvo la Junta, que llamaron la atención y sacar el anuncio. Y el anuncio se ve, se escuchaba totalmente de obras públicas. Sí, sí, sí. De sí, obras sí, públicas sí, sí. y él dando un mensaje, ¿por qué, Danilo? Utilizando los recursos del pueblo, de su institución, para hacer eso. Y ahora volvieron los lo que pusieron. dice que es sangre nueva y que es gente buena. Si la gente no le pone atención... Al caso de Brex y a lo que Alicia Ortega junto a los periodistas desde Washington, no en Miami donde, donde el perverso, desde Washington, Alicia y lo señala directamente con 15 millones de dólares que haber o saber 20 millones de dólares y hay que investigarlo, entonces esta es la, esta es la sangre nueva, eso es lo bueno que tiene qué pena, nos apena verdaderamente y tendremos que analizar en el, en, hoy la actitud de Hipólito Mejía coqueteando con producir otra nueva crisis, que no bien salimos y qué bueno que me dan la razón por lo que yo advertía, esto es una primera etapa, esto no es triunfo, esta es una primera etapa porque van a seguir los intentos y de... Y de abusadores lambones, como dijo, eh, dijo hoy a, a Fadul Claro. Lambones. Todavía queriendo salvar una situación o a favor ahora presidente. Anda, que si el presidente no se le zafa a ese grupo de, de personas, quedará muy mal parado. Ahora andan en esa misma bocina, Francis. Alabando a Hipólito Mejía. Bueno. Teniendo nosotros, teniendo nosotros tantos problemas sociales. Tened, teniendo nosotros... Tantas necesidades perentorias en la sociedad dominicana. Fíjense el dengue, casi llegando a 2.000 casos de dengue de lo que dejan ver. Y aquí hablando tantas sandeces, tanto irrespeto al pueblo y tanto irrespeto a la misma constitución. Sinceramente tenemos que madurar como nación y tenemos que tener un discernimiento más claro. ¿Qué es lo que más le conviene a nuestro pueblo? Para nosotros alcanzar el verdadero desarrollo humano Para nosotros alcanzar que ese índice de desarrollo humano Les toque a cada familia Y que cada familia pueda vivir con dignidad Sin esperar una limosna de un político Sin esperar una dádiva Como lo quieren hacer aparentar algunos gobernantes Nuestra nación necesita un cambio verdadero De gobernantes que expresen y entiendan que están ahí por el pueblo y para el pueblo y para servir a la nación. Gracias infinitas a Amado allá en la Yagüiza, a su esposa Miguelina por el trato tan exquisito, gracias que estuvimos por ahí compartiendo el sábado con ellos, un abrazo grande a esa familia que con tanto prestigio nos brinda su amistad. Muchísimas gracias, Amado y Miguelina. Francis, te mandaron saludos. Ah, amado, entre ellos. Te mandaron saludos. <ríe> sí. Saludos, Amado. En breve volvemos, señores. Vámonos a una pausa. Esto es de mañana. Ya están listas las noticias con Vladimir Paula. No se la pierdan. Estamos en breve. Gracias, amables televidentes. Esto es lunes 29 de julio 2019. Arribamos a un inicio de semana laboral y esperando que Dios vea con buenos ojos nuestro pueblo, nuestro país, en el ámbito político, pero en la sociedad misma. Hemos visto muchas, eh, con dolor, muchas. Con mucha tristeza los decesos de estos últimos días y anoche eh, Nos enteramos de un joven empresario, Javier Celular Que colisionó colisionó con un autobús Caramba Debemos poner un alto Y que Dios nos acompañe y nos libre del mal que a otros le sucede Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, Francis? Buenos días, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Adiós las gracias. Y, Fulvio. Aquí estoy, hermano, esperándote desesperado hermano, por tus noticias. No me puedo ir sin verla, Vladi, sin escucharte. Aquí estamos. Gracias a Dios, al Todopoderoso que nos permite... Entrar en esta semana bendecido con su cobertura Lamentando que muchas personas, ¿verdad? Otras personas, eh, caramba, no están con nosotros Como siempre hemos dicho, pero ya en el ámbito local, regional Ampliaremos mucho más Bienvenidos Miren, señores en el ámbito internacional Marchan en Caracas, Venezuela Contra el imperialismo el foro de Sao Paulo denunció en el borrador de su declaración final lo que considera agresiones sistemáticas del imperialismo, al tiempo que alertó acerca del desarrollo de una guerra judicial para encarcelar a los líderes políticos y sociales de izquierda en la región. Reconocemos la necesidad urgente de frenar las agresiones sistemáticas del imperialismo contra la soberanía, la autodeterminación y la integración de nuestros pueblos. Dijo el grupo en el texto de su declaración final que salvó cambios de última hora. Será reubicado el próximo domingo por casi 500 delegados, señores. Ahí está. Miren, y continuando en el ámbito internacional, nuevas protesta violenta en Hong Kong. Una nueva protesta prohibida por las autoridades de Hong Kong enfrentó hoy de nuevo a manifestantes y a efectivos antidisturbios de la policía que dispararon múltiples botes de gas lacrimógeno para dispersar a la masa. Ahí vemos los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía de Hong Kong. Mire señores, Frenadeco rechaza posible aumento del precio de la leche en finca, reclaman los ganaderos. La Secretaría General del Frente Nacional de Defensa del Consumidor advirtió que sería criminal para la niñez y los envejecientes de escasos recursos el aumento del precio de la leche en finca como demandan los ganaderos. Carmen María Solano entiende que elevar en un 30 pesos el litro de leche líquida condenaría a la muerte por desnutrición a muchas personas pobres y desvalidas. Por el producto alcanzaría un precio al detalle de 80 a 90 pesos, señores. Así que ahí está discusión en torno a lo que podría ser el aumento en la leche. Miren, y continuando en el ámbito nacional, ministro de Agricultura interviene en conflicto por agua entre productos de Valverde y Montecristi. El ministro de Agricultura intervino ante el conflicto que se ha generado entre los productores agropecuarios de Mao y Montecristi por la distribución de agua. Omar Benítez prometió sacar de las presas Tavera y Monción un millón de metros cúbicos de agua para aumentar el caudal del río Jack del Norte, para que la línea noroeste pueda abastecerse y salvar la cosecha. Escuchemos. Para atender la, el cultivo de arroz en la línea en, en Montecristi, que está en riesgo, hay unas 40, 50 mil hectáreas en riesgo, hemos tomado la decisión de jugarnos en el gobierno y le vamos a aumentar un millón de metros cúbicos de agua por segundo para no dejarlo en mano sino llevarlo directo a Monte para que no se nos dañe o es que podemos tratar que se nos dañe lo menos posible que no se nos dañe El, la roca está en Río ¿Qué está, señores miren tres muertos y dos heridos en un fatal accidente de tránsito en la provincia de Duarte así que tres personas perdieron sus vidas y dos resultaron heridas la madrugada de este domingo Al deslizarse por la autopista del noreste Específicamente en la comunidad de Platanito Arenoso En la provincia de Duarte Entre las víctimas mortales habían dos mujeres Así quedó el carro Kia Ahí vemos las imágenes de las víctimas señores eh, Mientras los fallecidos fueron identificados Comunicarlo, Faño Genao, Yocani, Leonela Martínez y Mabel Gómez Luna, mientras que los heridos son Miquerla Faña Genao, hermana del fallecido, y el conductor del vehículo identificado como Franklin Junior Tejada, alias Joco. Se supo que los jóvenes habrían sufrido o habían salido de un bar en el municipio de Arenoso y se dirigían hacia Paraguay, donde residen todos. ¡Wow! Increíble, señores, e impactante eh, los accidentes de tránsito Cobrando vidas eh, fatales Veamos Señores, lamentable, muy lamentable Lo que ocurre los fines de semana Y a propósito de lamentable De los accidentes de tránsito Que cobran vida de muchas personas Caramba, que enlutecen a las familias Aquí en San Francisco de Macorís también Gran pesar ...ha causado la muerte en la noche de ayer... ...del empresario Javier Celular... ...este joven empresario en San Francisco de Macorís... ...dedicado a la venta de celulares... Eh, ...murió en un fatal accidente de tránsito... ...ocurrido, vemos las imágenes gracias a telenor.com.do... ...en un hecho ocurrido en la... próxima a la comunidad de Las Cuamas... ...por allá donde le conocemos... ...que está la estación de gas, la de GLP en la curva por ahí, según algunos reportes se dice que Javier en el vehículo que conducía un Sonata color blanco impactó con un minibus, vehículo de transporte conocido hasta el momento como de, los, de la voladora y inmediatamente perdió la vida tras impactar con el vehículo, Mírenlo ahí señores. Hay un video que está circulando en las redes sociales donde hay una persona que dice que él observaba el momento cuando ese vehículo se desplazaba y venía, como se dice popularmente, dando bandazo. Dentro del vehículo observamos las imágenes, eh, los videos que han estado circulando, las fotografías, que por favor pedimos de que esas fotos eh, no sean difundidas de la manera como están porque eso las eran los familiares de esa persona y observamos dentro que había una botella eh, al parecer verdad eh, eh, y según decía esa persona podría estar bajo los efectos del alcohol no estamos asprimándolo pero dentro había una botella lamentable muy triste esta información paz a su alma y desde aquí nos unimos nos unimos al dolor de la familia de nuestro querido amigo Javier Celular. Así que paz a su alma, caramba, qué lamentable. Como lamentable también, señores, otra información que nos llega a través de la Policía Nacional de la muerte del señor José Luis Conce Valerio, de 41 años. Este hombre fue ultimado anoche eh, cuando se encontraba en compañía de su esposa tras recibir un disparo en el tórax. Según la información y el dato que suministró su esposa, la señora Ángela Mercedes Faña, a eso de las 9 de la mañana, él eh, se desplazaba junto a ella a bordo de una pasola próximo a una estación de gas en la salida a Tenares. Iban en la pasola, se le quemó la luz al vehículo que conducían a la pasola, se detuvieron. Ella le dijo, no te detenga aquí, en la pasola inmediatamente estaban a la oscura, llegaron unos desconocidos, le dijeron que le entregara el celular, él se resistió y fue en ese momento entonces cuando le dispararon. Así que increíble señores esa información, eh, hechos tristes que acontecen los fines de semana en nuestro San Francisco de Macorís. Miren, continuando en el ámbito local regional, en Vistalvalle denuncian mal estado de calles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 Son indiferentes, tanto las autoridades nacionales, llámese el gobierno, como el municipio. En el municipio tenemos un alcalde infuncional. Yo diría que esto han sido cuatro años perdidos. Ahí está. Miren señores, denuncian hoyo séptico, produce contaminación en el sector mamá tingó. ...miembros de la Junta de Vecinos del sector mamá tingó, primera etapa... ...denunciaron el hedor y contaminación que está produciendo un séptico improvisado... ...que según sus declaraciones ha generado una plaga de moscas... ...y varias personas se han enfermado... ...escuchemos las declaraciones de Julián Duarte, dirigente comunitario... ...así como de Cristian Mejía, propietario del séptico, adelante... Ese hombre tiene aquí alrededor ya de ocho años y lo que ha estado dándole problema a la comunidad. Nosotros no hemos ido a quejar a, a Salud Pública en varias ocasiones. He hablado directamente con el director, el cual hablé antes de ayer y daban donde venía ayer y no vinieron. Ya esto es una emergencia. Yo, en calidad de presidente de Junta de Vecinos, eh, clamo para que las autoridades tomen carta en el asunto. O de lo contrario, esta epidemia va a seguir arropando esta comunidad, ya que tenemos par de niñas internas. Porque no tengo más espacio donde hacer más hoyo, porque he hecho dos o tres. Entonces quise hacer ese, ya pasé solamente ese y no hacer más hoyo. Pero ¿qué pasa que los recursos no los he tenido a, a mano. Yo estaba haciendo al paso, porque lo que, lo que soy un hechadía, según me va llegando, yo voy comprando al paso materiales. Estas señores denuncian ese hoyo increíble desconocidos roban mercancía en un colmado en el sector manhattan personas hasta el momento no identificadas robaron toda la mercancía del colmado marta en el sector manhattan de vista al valle según las declaraciones de la propietaria así que ahí está escuchemos se aprovecharon de los truenos el agua ah el jueves en la noche partieron por la parte de atrás se llevaron todos todo todo todos desde el pollo de Frizy hasta el pan se llevaron todos ¿Dónde queda el negocio en Vista del Valle Manhattan en la calle principal después de la surtidora Reyes Siri es la primera vez que ustedes resultan víctima de robo la han robado en no, otra casa me han robado ya cuatro veces pero siempre me habían robado no como ahora pero ahora sí se llevaron todos ahí, es que cinco años Uy, en ciento y pico porque <coughs> llevaron la música se llevaron todos hasta la licuadora en los robos anteriores habían identificado a quienes le entraron ah, ah, ah. nunca hemos sabido nada ni la policía me ha dado declaración ni ha agarrado a nadie ni mucho menos a esta, dejaron las mesas de billar señores, porque ya ustedes saben lo que pesa, quieren a menor de edad en medio de riña en centro de diversión un menor de 17 años recibió varias heridas con armas blancas en un confuso incidente en un centro de diversión nocturna de esta ciudad veamos anoche estaba yo en el tronco con un amigo, estaba afuera entonces el amigo mío estaba Discutiendo con con otro, entonces yo me metió a desapartarlo. Como me a desapartarlo, que me di la espalda, el eh, muchacho me apoyó por atrás. ¿Puediste reconocer a esa persona? Si sí, lo veo, lo reconozco, pero por el nombre de no te nota César. ¿La dama dieron a ti? Y ahí la para mí. ¿Cuántas heridas le dieron a la dama? Ahí fue a matar en una, pero la espalda por ahí. ¿Por qué hora? Esa fue como a las 12 por ahí. ¿Por qué vino esa discusión? No te sé decir, no. como yo. Me di cuenta, ya estaban discutiendo, entonces yo para, me metí en medio para que tú sabes, no siguieran. No siguiera. Entonces eso fue lo que pasó. Señores, luego de casi dos años de espera, anuncian que supuestamente iniciarán la construcción del puente o los puentes en Ugamba y Bijao. Así que se espera que en horas de la mañana de, de este lunes de hoy... Y de la semana próxima, autoridades nacionales visiten esta ciudad para dar inicio a los trabajos para construcción del puente vehicular del sector Ugamba y de la comunidad también de Bijao. La información fue ofrecida por el presidente de eh, Franco Macorizano, Unidos por el desarrollo que dijo que luego de una reunión con el gobernador, a causa de los llamados a huelga también que se aproximan, el funcionario acordó reunirse con el presidente y esta reunión culminó con el inicio de dichos trabajos. Recordamos que la promesa hecha por el presidente Medina de la construcción del puente vehicular en Ugamba se produjo en el 2017, luego del pasado eh, del paso de los huracanes María e Irma y a pesar de ellos hasta la fecha moradores de la zona continúan con la espera. Vamos a ver entonces señores, y le daremos seguimiento a esto que puede ser de gran impacto para estas comunidades en San Francisco de Macorís. Presidente Junta de Vecinos, Ugamba espera en esta ocasión, si se inician los trabajos de dicho puente. Adelante. Fíjate, nosotros realmente lo que esperamos es que esa obra pueda iniciar sin tropiezos y que además las personas que viven en el entorno de ese puente sean reubicadas, que es lo que hemos estado solicitando hace mucho tiempo primeramente que estas personas sean reubicadas y luego que se inicie la construcción del puente porque entendemos que con esas personas estando en el entorno de ese puente será un poquito difícil que esa obra se agilice de manera que se pueda terminar lo más rápido posible, porque esta comunidad necesita que ese puente esté totalmente nuevo, que pueda, que pueda transitar la gente de la comunidad y además que no solo sea en palabra, sino que se inicie la obra que por tantos años esta comunidad ha estado solicitando. Ahí está señores, miren... Un joven de 22 años murió el pasado sábado luego de que se lanzara en una piscina y se golpeara la cabeza. Esto ocurrió, según los reportes, dentro de una cabaña, ¿verdad? El fallecido fue identificado como Wandy de los Santos. Residía en la parte alta de esta ciudad. Según datos ofrecidos a este medio, el obsiso se encontraba en una cabaña turística en esta ciudad, acompañado de otras personas las cuales se encuentran detenidas para fines de investigación el cadáver fue hallado flotando por las personas que se encontraban en el lugar se presume hasta el momento que el joven repito de 22 años ahí está Wandy de los Santos al lanzarse recibió un golpe en la cabeza que inmediatamente perdió la vida impactante caramba nos unimos al dolor de este, la familia de este joven. Miren, el martes mañana conocerán las medidas de coerción contra Raso acusado de matar a su esposa, así que fue aplazada para mañana eh, o para el martes de la próxima semana, de la próxima bueno para mañana, para mañana. El conocimiento de la medida de coerción contra el brazo de la Policía Nacional, acusado de matar a su pareja sentimental, Félix Ramón de Jesús, está siendo acusado de ultimar a Nayelin Stephanie Magarín, de Medina, en un hecho ocurrido en el sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad, el pasado lunes 22. Así que vamos a escuchar las declaraciones del abogado de la familia de la víctima Adelante. Nosotros solicitamos el aplazamiento a los fines de constituirnos legalmente en contra de ese imputado que asesinó esa esa joven madre con dos niños, uno de tres años y uno de cinco, delante de ellos, es un hecho más que grave, donde esa pobre infeliz pierde la vida, una víctima más de la violencia intrafamiliar, que no sabemos hasta dónde tú vas a llegar, pero eh, lamentablemente ese ciudadano le pone una almohada en el pecho y le dispara, quemó ropa, o sea, es un hecho eh, sumamente grave, eh, se pierde una vida humana, y nada, nosotros vamos a estar preparados, eh, para hacer todo lo posible para que ese ciudadano sea condenado a 30 años Ya que hay dos niños que han sufrido trauma Por haber presenciado la muerte de esa madre joven Ante todo con apenas 25 años de edad Es de lamentable este hecho, verdad La semana pasada conversábamos con el general Condenaba también este hecho de feminicidio homicidio más en manos de un agente policial qué pena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 Aquí está, e innovando, Agua Randilay, la número uno. ¡Qué bien! Miren, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. ¡Feliz resto del día! Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana tempranito, ¿eh? Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad, y feliz Mucha día a ti también y tristes. Sí, Francis, y empezando en el plano internacional eh, en Puerto Rico, Francis la nueva, la secretaria de justicia, Wanda Vázquez no le interesa ser eh, gobernadora y simplemente dijo que no sí. entonces hay, hay más problemas, yo creo hay que, que mandar temo para allá, yo digo que hay que mandar yo, temo que yo temo creo que, que ser gobernadora que, allá. que partiendo de lo que es <risa> la institucionalidad, lo que corresponde que ella sea que sustituya Mientras se produzcan unas elecciones libres. Sí, sí. Y mira, Francis, pasando de Puerto Rico a Venezuela, la ¿Tú marcha. ¿Tuviste qué marcha? Tan mar fría, tú, tan. Tuviste, pero ¿tú viste qué y marcha? guardia, y caminando como que. La marcha. Parece de que fueron obligados ahí. Eh, Contra el imperialismo. Esta palabra la, la usan mucho los, la gente de izquierda, el imperialismo. Miren ahí donde va El Salvador. Y ahí van ellos una marcha como triste, como que, vean, vean, como si fuera obligado que lo llevan. Muchos guardias hay ahí Francia, sí. para Francia, paramilitares, colectivos. Mira, mira, es una, difícil, eh? ¿no? es una situación difícil. entusiasmo, ¿eh? Es una <risa> situación difícil lo de Venezuela. ¿sí? No, no, no. Eso Qué entusiasmo. Es penoso lo que pasa allí. Eh, Tú sabes que me gustó mucho un video que vi. De la protesta en Hong Kong es, es, es de mucha gente, pero hay un video que, que refiere el orden o disciplina que tienen los, los de Hong Kong. Mientras tenían paralizado toda la vía, una ambulancia aparece y en segundos se movilizaron todos hacia un extremo. Al mismo tiempo. Dándole la preferencia... Y después de cerraron de nuevo el camino. Pero sí, eso, es. eso solamente se da con, con un tanto de educación. Francis, eh, este caso del precio del aumento de la leche... ...los ganaderos reclaman aumento de la leche... Yo que coloquen Tienen al pueblo siete, ahí. siete años que no hay modificación. Yo digo que en vez de aumento de la leche... Hay productos que los gobiernos, el Estado, tiene que mantener la seguridad alimentaria y tiene que mantener la cadena que sea eh, atractivo para los productores. Por ejemplo, la leche, eso no se puede dejar así, solo. No, no, no se puede. A los productores hay que eh, darle las condiciones, tecnología de punta, hay que darle las condiciones el combustible, la electricidad y esas partes que sean a un precio diferente a lo que se usa en otras cosas. Por ejemplo, en España, el combustible a los productores es sin impuestos. El gobierno le da combustible sin impuestos a la barrigol. El gobierno le da combustible sin impuestos a los medios de transporte. ¿Tú lo que dices que.? ¿Por qué no, da, no incluir a los gobiernos de seguridad alimentaria para garantizar. La o haga una especie de, de soporte subsidiario? Porque fíjate. Claro, en vez de hablar de aumento de precio que le dé mejores condiciones. Nosotros hemos estado. Enfriar un litro de leche cuesta cuatro, cuatro pesos, Fran. Sí, pero te voy a dar un dato que yo dije la semana pasada cuando planteaba el problema y que se estaban reuniendo en la ciudad ganadera en Santo Domingo por protesta, que no dejaran fuera que el precio tiene que estar íntimamente relacionado al poder eh, eh, adquisitivo de la población porque entonces recibiríamos, según dice Frenadeco, que estaría llegando a 80 o 90 es que eso pesos Hay que dejarlo tranquilo el precio de la leche Francia, eso es seguridad alimentaria Los productores que están llevando La mayor consecuencia de eso El gobierno tiene que auxiliarlo Con otras medidas para mantener ese Bueno, precio nosotros tranquilo. estamos comiendo queso holandés A un precio accesible Aquí, un queso guda De Holanda Francis, son Pero millones. tú sabes por qué Porque el estado holandés Protege claro, claro, y claro. subsidia a ese productor holandés, que siempre los quesos holandeses han sido los mejores, pero a la vez lo subsidia más allá de su territorio, sí porque nosotros los recibimos con subsidio aquí, sí, sí, sí, para que es. se consuma el queso holandés. Así ah, es, así es, así es. Y son... En millones de kilos, Francis, de importación en leche, en polvo, en queso holandés Y en otra cosa que dicen que es leche y que no es leche Es una competencia totalmente desleal Por lo que tiene que venir el Estado en auxilio de los productores dominicanos Para mantener la seguridad alimentaria No se lleve tanto de esos empresarios que lo que le importa es importar, importar, importar Y otra noticia que está unida a eso es Lo que pasa en Montecristi y Valverde Mao. La escasez de lluvia, la sequía que estamos pasando, reduce el caudal del río Yaque Y los de montecristi dicen que es porque los agricultores de Mao extraen todo el agua. Entonces hay un problema serio. Hay un problema serio. Ya se ve la lucha interna, la distribución, interna, no la distribución del agua. Entonces el ministro Omar Benítez, que ustedes ven ahí, dice que va a aumentar en un millón... De metro, en un millón de galones de agua por metro cúbico al a río Yaque para que llegue más agua desde la presa de Monción y la presa Tavera, señores. Pero eh, Omar, tú te estás poniendo loco porque si no hay lluvias, si no hay lluvias, no hay nivel de agua en, no la presa. de agua en las presas. Vamos entonces a Eso tapar a ser... un, un hoyo para no, pa dejar, pero será entonces pa, con una varita mágica. No es un problema nacional de sequía que hay y es un problema serio de mala distribución de agua que hay. Y más de abuso el, también de algunos ma, terratenientes que sí, tienen la, los recursos, Francis, conectan de forma ilegal. Más del 70%, el de más del, 70 del agua se pierde, se bueno, pierde por falta mira, de eficiencia. Esperamos que esto llegue a feliz término por el bien de la producción en esa zona Pero no que quede sin agua el resto Claro, ni, ni se afecte la presa la Mira eh, Dos hechos lamentables Mueren el sábado En la madrugada eh, del domingo ¿Verdad? Tres personas más dos Heridas ni, ni Carlos Faña Genao Yocani Leonela Martínez Y Mabel Gómez Luna mientras que los heridos son Niquerla Faña Genao, hermana del fallecido y conductor, y Franklin Junior Tejada, alias Joco. Se supo que los jóvenes habían salido de un bar en el municipio de Arenoso. Esta noticia me llama poderosamente la atención, primero dolor, qué pena, porque anoche, Muere eh, próximo a la, a la entrada de la guama, Javier Celular ¿Y qué hay de común denominador? Alcohol, Francia Alcohol y el mismo vehículo Sonata y Kia Yo he visto el desplazamiento de los Sonatas, son muy rápidos, pesan poco, parece ser la gente tiene que aprender a conducirlo, porque de lo contrario van a, a, a producir muchas muertes. Tienen que saber que es un carro de utilidad, de movilidad eh, urbana, no es un carro de alta gama, donde usted puede tener una protección y una y usar la velocidad como si fuera eh, en una pista. No, esto hay que ponerle atención, porque he visto muchos Sonata, muchos... Hyundai, a alta velocidad, compitiendo con lo de, de alta gama, Sí. Pero no tienen el nivel de seguridad que se requiere. Y la otra es, señores, los autobús que se desplazan en esta zona los domingos, siempre van a ser un peligro porque van cargados de personas en viajes que van al Alnagua, Samaná y cruzan por acá. Nosotros somos un punto que será resuelto en parte por la ciudad cuando se haga la, la circunvalación, que, que está parada, ¿eh? y espero que la No incluyan. le dieron recursos a la circunvalación. Francisco. Y espero que la incluyan en las protestas que se vecinan por aquí. Pero qué pena que el mes de julio haya tocado sensiblemente a la empresa local porque primero fue Funis, luego Carlos de forma accidental, socio fundador de la Roy y ahora Javier Celular que Dios lo, lo acoja. Y ambos casos, uno saliendo de en, ahí en Arenoso de un centro de bebedera a las 4 de la mañana, asunto de alcohol presente. El de aquí se dice que hay, eh, encontraron dentro del vehículo poste de ron también alcohol. Las estadísticas dicen que el 70%, casi el 70% de los accidentes está provocado por eh, la presencia de alcohol Tenemos bueno. que ser responsables Tenemos que cuidarnos y también cuidar a los demás y no ya son, Esas dos cosas no son compatibles No son compatibles Y fíjense ustedes que seguimos con los tristes acontecimientos Que vienen y paran a, un, a una pareja Para que le dé el celular Él se resiste y le dan un tiro No vale nada por un celular y la autoridad 911, hablando de que ¿usted, usted te acuerda cuando 911 no, no existía, pero ¿qué hace el 991 con, con la seguridad social, con la seguridad ciudadana? Ha reducido el, el, el, los atracos. No ha reducido nada. Y para información de ustedes, señores, en el 18 se importaron... 40.254.350 litros de leche, se importaron 36.480.654 kilos de leche en polvo y se importaron 16, 16.161.735 kilos de quesos. Así no hay productor que, que, susista. Que, que susista y sobreviva O ponemos atención al campo, es lo que a nuestra seguir. propia producción Seguiremos entonces internos en cuidados intensivos Porque aquí hay una deuda de más del 50% del Producto Interno Bruto Y no producimos para pagar ni siquiera los intereses Es a base de préstamos Vamos a saludar a los amables televidentes de WhatsApp y Belice Fanta León de Salcedo Dice buenos días Fulvio Francis Y nos manda una postal En el nombre de Dios Iniciamos este nuevo día Seguro de su poder Y misericordia Amén Gracias y feliz Igual para ti Feliz día Chile Polanco Nos manda Esto es pasado viernes 26 presentes se Juramentó la nueva directiva De la Junta de Vecinos Sagrado Corazón de Jesús De la Guasarita de Castillo, repitiendo Repitiendo el segundo periodo consecutivo en la presidencia con un 88% de los votos. Pero, le, ¿a ti te gusta la reelección? Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa en todos los todo ámbitos? ¿Eh? Qué bien. José Toribio, secretario general, sonar fría, sustituta de secretario, licenciado Denis Cross, tesorero. Felicitar a los moradores. De la Guasarita, en Castillo Pero tienen que darle a sangre nueva, ¿no? ¿Qué dice. El que termina 3157, buenos días, cuando pueda dame el número de celular de Vladimir Ya, muy bien El 1405, pero Vladimir lo vi como en... Que salió rápido Rápido y, y veloz Buenos días, hay una promoción de una presentación de Watson Brazoban y le están haciendo en ese canal. ¿Pueden decirme por favor dónde, cuándo es la misma? No tenemos datos todavía. Vamos a preguntar. El 8301, buenos días, cuando es la rueda de prensa del problema de Muné, ¿dónde está la dama que estaba con ustedes? Bien, el problema de Muné, ya usted vio lo que ha sucedido con la detención de un ex empleado que a la vez fue puesto en libertad pura y simple, porque sobre él no pesan los cargos que y se tiene los temores que dice tener los que lo juzgan, pero esperamos que eso se resuelva. El número que termina 9587, Dios le bendiga, debemos más del 50% del PIB y dándole la millonada a, a los políticos. Tenemos una llamada, le vamos a permitir una en la entrada a la llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen, buenos días. Sí, buen día. Sí, Ustedes me hagan el favor, ya por ahí, de decirle a, a este muchacho del agua, buen morón, que el de INAPA. No, ya Moronta no está en Inapa. Bueno, el es que está ahí, ahí. Eh, ahí está. Juan Carlos. Usted sabe dónde está la esquina caliente en Víctor Valle? Sí. Cuando uno va bajando a la bajadita, se va llegando a la esquina caliente, que uno dobla ahí a mano derecha, entrando por ahí, del lado abajo del tanque del agua de Vitervalle, del lado del tanque grande. Sí. Ahí hay una fuga que tiene tres días botándose botando agua. agua pero mucha agua, entonces lo importante no es eso, lo importante es lo que, la parte que hace el agua, lo que se necesita el agua, y botándose el agua ahí se la necesita muchísimo, el claro. entonces eso es una fuga que yo quisiera. Eh, Le vamos eh, a dar esa información inmediata a Juan Carlos y a quienes nos estén viendo de Inapa, exactamente a ver más, tenemos problemas, a problemas con el, el agua. agua. Mire cómo está la línea noroeste y mire cómo estamos aquí mismo, que no está llegando el agua ahí en el 27 de febrero en, en, en el Alto de la Javiela. No hay una gota de agua. Y se cobra normal que vayan a resolver esa fuga en Vister Valle, donde está el tanque grande, en la esquina caliente, cerca de la esquina caliente. Yo voy a llamar a Juan Carlos también. Dice el que, el ángelo de San Francisco, hola buenos días, quiero agra, agregar del tema de, lo importan, de las importaciones Lo que sucede es que al gobierno le interesa que exportemos, que exportemos e importemos para cobrar los aranceles e impuestos Explotar al pueblo y no producir, es decir, que se está dejando llevar a una balanza de pago Totalmente desbalanceada, porque mientras menos producimos, más importamos. Y mientras más importamos, menos seguridad alimenticia y menos seguridad tenemos, porque hay que, hay que nos van dólares. a robar los intereses. Hay que buscar dólares. Hay que buscarlo. Bueno, ahí, bueno, Fulvio ahí te mandan un, un mensajito de... Qué lindo es Fulvio, su color me encanta. Bueno, es el negrito lindo que le dice. <risa> muchísimas Juan gracias. Muchísimas nos manda gracias. una postal de hombres que luchan. No abre. Bueno, bueno gracias a Juan Carlos por estar en sintonía como siempre con nosotros. Muchísimas, y recordarles. muchísimas gracias a, a todos ustedes por su WhatsApp y recordarle que en L&R están le caliente Raúl Monegro, vocero del Falpo. No se lo pierda, en breve volvemos con esa interesante entrevista. Vamos a hablar de paro laboral y construcción de puente por ministerio. En breve volvemos. Bueno, está activo. Gracias bueno. gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y anda circulando algunos audios de personas que presenciaron a Javier Celular eh, yendo de vera a vera, de lado a lado en la calle, conduciendo en condiciones no muy apropiadas. Eh, no tenemos... ¿verdad?, son, son informaciones que hemos obtenido y, y no tenemos todavía la veracidad, pero sí eh, anda circulando esos audios de personas que dan testimonio, que incluso lo, lo mandaron a parar para ayudarlo y, y no se dejó ayudar, que aparentemente, aparentemente, de acuerdo a estos audios, estaba en estado de embriaguez. Qué pena, qué pena, señores. Que, Muchacho de mucho que haya fallecido de esta manera un joven de aquí, de San Francisco de Macorís. pero vuelvo empresario. y repito los Sonatas tienen una particularidad los vehículos de muy de mucha rapidez Son, y lo he visto que tienen pero la gente se va olvidando del cuidado del momento de cualquier situación previa debe de tener en cuenta que debe de llevar una velocidad que le permita sortear la suerte en cualquier momento. Mira, Fulvio, en me gustaría que este momento saludar a dos nu nuevos eh, amigos que nos están mandando, a... ah no, pero este ya es conocido, el 73-38. Está bien el puente de Ugambia, el viejao, pero el caos solo mencionan el rescate del río Jaya. No se menciona el rescate del río Jaya, pero tienen que rescatar ese río Bijao, donde los moradores tienen tuberías de cloaca que caen al río, ay Dios mío. Será lo mismo que Jaya. Y lo mismo uh -huh. pasa en Jaya. Entonces, Estamos acabando con los ríos, nosotros. Eh, lamentamos que no teníamos la tabla en el momento, por para el momento de la entrevista. Y, y era un, una observación que hace el amigo televidente. Bueno, pues llegamos al momento de... Fulvio Ureña, que tiene el tema central. Muchísimas gracias, Francis. Hoy en el tema central quiero compartir con ustedes dos temas. El primero, la agresividad de impuestos internos. Y el segundo las condiciones calamitosas que se encuentra INAPA aquí en San Francisco de Macorís y cómo está la deficiencia de este servicio de agua potable voy a iniciar con el primero, el asunto de los impuestos internos San Francisco de Macorís que es una ciudad pujante una ciudad de un comercio que dinamiza toda la región nordeste para ponerle un ejemplo Aquí llegan casi 400 millones de dólares en un año por asunto de remesas. Si usted multiplica eso, estamos hablando de cerca de, 2000, de 20 mil millones de pesos. Cerca de 20 mil millones de pesos que llegan a la provincia de Duarte por asunto de remesas. Lo que es de relativa importancia es de relativa importancia y cómo dinamiza el comercio San Francisco de Macorís. Sí, y El comercio de provisiones eh, tiene su historia, el comercio de los supermercados que se han abierto recientemente, también eh, explican lo, eh, lo dinámico que es la asociación de comerciantes, los farmacéuticos, los industriales, la cámara de comercio, en fin, eh, la feria mayorista que aquí se celebra, que ahora se va a estar celebrando el 25 aniversario eh, a partir de agosto hasta el primero de septiembre, una feria de las mejores del país, donde usted puede encontrar de todo en esa feria. Y con relación a los últimos hechos que ocurrieron lamentable esta semana Pasada está el hecho de esta prestigiosa comerciante del sector ferretero, Eunice Cabreja. Y los rumores que se hablan en las calles hablan de deudas, pero principalmente del asedio de impuestos internos. Pero, ¿qué sucede? Hay otros comerciantes del mismo sector ferretero y de otros sectores que están en condiciones similares de asedio de impuestos internos. Y a veces me pregunto, ¿y por qué el silencio del sector comercio nacional? ¿Por qué el silencio del sector comercio? Y algunos tras bastidores nos explican de esos comerciantes, que ellos temen decir algo porque el gobierno inmediatamente se enfila detrás de ellos. Y otros son más agresivos en las expresiones y dicen que si públicamente ellos apoyan a un candidato de la oposición, inmediatamente le envían impuestos internos y, en, y inician a hacerle la vida imposible. Y hay otros que me han dicho, testimonios personales, me reservo los nombres por asuntos éticos, que incluso si ellos, en vez de apoyar candidato de oposición, apoyan al presidente Danilo Medina o a su candidato, Inmediatamente ese asedio de impuestos internos Disminuye, desaparece, pasa o baja Son asuntos serios, asuntos delicados Cuando instituciones del Estado que están llamadas A ser recaudadoras fiscales de una manera de ética En iguales condiciones para todos Son usados por el gobierno, para presionar, para chantajear al ciudadano, simplemente es una realidad de la dictadura mediática que nosotros tenemos en nuestro territorio. Lo dan las señales, lo dicen, por más que lo quieran ocultar. Y esta institución que está llamada a hacer la recaudaciones fiscales dentro de la normalidad con toda la información y la ayuda posible al usuario y con todas las facilidades llegar a estos términos simplemente es difícil hasta de creerlo que esto pueda suceder Fulvio, ¿y tú sin tienes... embargo ¿y tú crees... está sucediendo Fulvio, tú tienes datos de que eso sea así eh, porque te oigo con mucha seguridad, obviamente, que si lo está tomando como tema, porque impuestos internos tiene que realizar una labor siempre acorde a los compromisos que se arrojan eh, por el, el, la operación eh, eh, eh, comerciales. Es lo que ente ¿Eh? entendemos, así debiera de ser, ¿Eh? pero tengo más de 10 testimonios de comerciantes de este pueblo que le ha pasado eso. Y es lamentable, imagínense en el país entero Y el silencio que tienen el sector comercio Y el silencio que tienen los comerciantes Y el silencio que tiene la asociación de comerciantes Es un indicativo yo, yo, Es un indicativo Yo reniego a que Re, Que Interno cualquiera se, se reniegue iba. a creer De Dime, lo que está pasando no, Y hay, hay una cosa ¿Por qué no hablan? ¿Por y qué impu... no dicen algo? ¿Por qué no expresan? No se atreven la mayoría de ellos Hay una llamada Buenos días muy buen día, eh, mira, bueno, yo no sí. me gusta eh, utilizar los medios para para desinformar Fulvio mi amigo es un dirigente del PRM y está desinformado realmente con esa cosa de información, eso no es verdad eso no es cierto que impuesto interno, al contrario nosotros somos dirigentes del PLD y a nosotros también Impuesto interno también asume su responsabilidad. Así debiera de ser. ¿Tiene? Yo creo que esa situación que pasó con esa prestigiosa empresaria, no tiene nada que ver, y a mí me consta, ¿eh? no tiene nada que ver con impuesto interno. Y nosotros sabemos, porque investigamos, que se hizo un acuerdo de pago con esa señora, y estaba pagando religiosamente sus impuestos. O sea, ese accidente que, ella, que, que tuvo ella no fue por esa vía. Yo yo sugiero a mi amigo Fulvio que no se informe al pueblo. Y que no politice tampoco situaciones internas que no tiene que ver nada con política. Así eso debiera de ser. Es Así debiera de así no ser. Así debiera me de me ser. Miras. Y le agradezco su intervención. ¿Por qué? Porque así debiera de ser, Fran Bueno, yo no estoy eh, diciendo... Fíjate, fíjate, yo no estoy por diciendo... Por eso es que te hago la o, pregunta, o, oye, me sorprende oye, Francis, que tú asegures, porque Francis, tomar un mecanismo fiscalizado, de, de fiscalización o de déjame, recaudación déjame decirte, como mecanismo político... Eso es peligroso. Y teniendo conocimiento de que Impuestos Internos es una de las instituciones públicas mejor organizadas y, y sobre seria, todo... Y, y sobre todo, hoy... Muchos profesionales desean ser parte de esa institución sí, sí. Desde cuando Miren, se hizo la transformación y se identificó Y ciertamente en la noche de ayer Me comentaban comerciantes que habían indagado Y que apenas era irrisorio lo que le, lo que era el acuerdo que tenía Eunice con impuestos internos sí, No pongo este ejemplo por, por tales Tal razones y déjeme decirle al amigo televidente que le agradezco la llamada, porque yo en ningún momento estoy diciendo que Impuestos Internos está haciendo eso. Yo me resisto yo mismo a creerlo. Ahora, hay testimonio, tengo testimonio de comerciantes que han tratado de chantajearlo a partir de esa vía. Y eso es lo que no se debe de hacer, porque esa institución tiene que mantenerse independiente. Tiene que mantenerse bajo la ética legal. Y eso es lo que nosotros queremos. Que esta institución, como todas las demás, sean imparciales para todo el mundo igual. Y si eso está ocurriendo, el sector comercio tiene que responder. Bueno, el sector comercio tendría entonces tendría que tomar que la partida. Porque, óyeme algo, estoy viendo, y hay casos, tú recuerdas que yo me quejé de que todavía no tenemos respuesta a la situación que se dio con unos encapuchados allá en la colonia para que no se construyera un proyecto avícola y nadie ha dicho nada yo aspiraba que el comercio respaldara a un miembro del comercio que es esa familia Villar, un ejemplo pero también cuando se trata de que hay dificultad entre comerciantes por aspecto de esta naturaleza como tú la planteas debieran de ser un tanto gremialistas o cooperativistas y no permitir que sus miembros, que en un momento son prominentes y está todo el mundo con ellos así y de un momento lo abandonen ¿me entiendes? es decir que no hay tal solidaridad cuando se requiere verdaderamente que lo más versado o la institución como institución le pida cuenta, si fuera el caso con el Estado, o impuestos internos, para evaluar cuál es la situación del comercio frente a impuestos internos. Y te vas a encontrar con muchas cosas, porque yo como asesor comercial sé que mucho de lo que está pasando muchos comerciantes ha sido producto por la falta de pericia y de, y de vigilancia de los propios asesores contables. Y han dejado que caigan en esa... En eso de FAO, como dice un amigo Y tenemos que evaluarlo Y ojalá que no sea así como tú lo dices Ojalá Pero ojalá. Debemos poner atención Que estén y te, utilizando Y, esa, y entiendo esa, que Impuestos que, Internos Hace una labor Que cada quien tiene que cumplirla Que estén usando esa institución para chantajear Ahí es que yo me refiero. Eso es cuestionable Vámonos a una pausa y regresamos en breve por permanecer con nosotros en De Mañana Fulvio déjame ver, aquí hay un whatsapp, permíteme leer este whatsapp para que no nos quedemos es de Eduardo Hernández, juego oh, bonito buenos días a todos, estaba viendo a Raúl Monegro, hablando con, como siempre y diciendo nada porque ustedes los comunicadores y periodistas nunca lo han cuestionado sobre la falta de obra de este pueblo que tiene que hacer y terminar el ayuntamiento porque nunca lo han podido cuestionar, nos faltó esa, porque hoy día era el tema la huelga y la construcción de los puentes que dice gobernación que, que iniciaría como una forma de contrarrestar la huelga como para decir ya no, hay, o, ya no hay razón de hacer huelga porque ya lo estamos haciendo hoy a las 9 de la mañana. Es eso, Eduard. Pero ten la seguridad que en la próxima lo vamos a lo vamos a cuestionar porque ciertamente el falpo como que no tiene ninguna necesidad de la que le corresponden al ayuntamiento. Y hay muchas. Aquí tenemos también el 3157, dice, buenos días, cuando pueda dame el número de celular, Vladimir. Soy empresaria y no creo que sea cierto que no, que no politicen. Deudas a proveedores, pero no a DGI. Información amarillista, dice. Poncho, me Fulvio, salió al frente, una empresaria. sí. Le damos el número de Vladimir en breve. Gracias entonces, Fulvio. ¿Hemos cumplido por hoy? Así es, feliz resto de día. Que la pasen bien y mañana estamos en una cita obligada en De Mañana.